Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un segmento más de Darío Noticias. Esta vez tenemos como exclusiva, nada más y nada menos esperado por parte de todos nosotros acá en Darío Noticias, al líder estudiantil Lester Alemán, un estudiante que se volvió icónico, periodista, estudiante en su momento, pero se volvió icónico porque fue el estudiante que fue capaz y tuvo las agallas de encarar a Ortega en el fallido diálogo nacional del año 2018 y pedirle que se rinda. Tenemos a Lester Alemán, parte de los más de 200 liberados el pasado 9 de febrero. Desde mi parte, Lester, muchas gracias por acompañarnos y créeme que nos alegra muchísimo la liberación tuya y por supuesto de las de los demás las personas que con, junto contigo fueron liberadas el pasado 9 de febrero. Una liberación agridulce porque desde luego se les despojó de su nacionalidad y por supuesto algunos de hasta de sus propiedades. Gracias por acompañarnos, Lester Quisiera iniciar con la pregunta que creo que todos te han hecho, pero es inevitable no consultarte cómo fue el momento de tu captura. El momento más triste que viviste, es Lester, dentro de esas celdas tan tétricas, tan frías eh, del sistema penitenciario, ¿cuál fue ese momento que te marcó, que te hizo sentir lo difícil que es vivir en Nicaragua con una dictadura feroz comparada con los nazis, según expertos de la ONU? Muchas gracias a todo el equipo. Gracias por sobreponerse a cualquier adversidad. Ustedes son de admirar. Recientemente hemos pasado eh, conmemorando el Día de Periodistas en Nicaragua. Y creo que ustedes también son un ejemplo en el que se derrumba cualquier instrumento, cualquier estrategia que quiera utilizarse para acallar las voces de la única ventana hasta este momento que ha continuado en resistencia acompañando a los nicaragüenses a pesar de la distancia. Y hablo de una ventana, ¿verdad?, porque estamos haciendo de que el país tenga puertas de esperanza, ¿no? Eh, y hablo del periodismo nicaragüense, que es una de las labores más apasionantes en la vida y que ustedes han sabido hacer y funcionar aún a pesar de todas las adversidades que el régimen les ha puesto. Es decir, siguen informando, siguen derrotando a cualquier estrategia para censurarles. Eso es digno de mirar y lo tenía que hacer al inicio. Gracias por la oportunidad que me dan. Definitivamente, eh, las tristezas Dígame. No, sí, eh, continúa. Sí, la, la consulta que te hacía eh, fue terrible. el momento tu captura marcó todo un nicaragüense celeste porque, como lo dice al inicio, tú volviste icónico. Eh, esas agallas que tuviste, sinceramente, en ese momento muchos se sintieron identificados con vos, la forma en cómo lo hiciste, en el momento preciso, eh, rodeado de tanta euforia, de tanta tristeza, de tanto eh, suspenso que había en ese momento. Cuando se conoció el momento de tu capturas, todos imaginábamos que te iba a pasar lo peor en esas cárceles. Lester, eh, como persona, como ser humano, como periodista, yo me imaginé, se van a desquitar con Lester. Es lo que yo pensé como periodista, como ser humano, como nicaragüense. ¿Qué pasó con vos dentro de las cárceles, Lester? ¿Sentiste creo que, que... que, como dicen, eh, se pagaron con vos? ¿O en ese sentido se cobraron lo que ellos consideran le hiciste a su máximo líder? Nunca, nunca estuve alejado de sentir el rencor y el odio que cualquier uh -huh. fanático podía experimentar en la calle, ¿no? en contra de lo que yo había hecho. Entonces ya llegar a la cárcel en este momento, eh, estamos hablando de un 5 de julio del año 2021, era toparte con el rostro de ira, de venganza, de odio que destilaba cada uno de aquellos de los oficiales que estuvieron a cargo del operativo de mi secuestro hasta llevarme a dirección de auxilio judicial. En los interrogatorios se hizo presente siempre la inconformidad, pero yo quiero tildarlo de esta manera, el odio que sentían al momento de que yo cuestioné a Daniel Ortega. Y eso, eso les hacía casi colocarse como no dentro del fanatismo, ahí había también mucha ceguera de parte de quienes me interrogaban porque sí era una hazaña en, su, en sus palabras, en sus comentarios, en sus dudas que tenían, porque al final no eran dudas, parecían ser conjeturas de vida, en las que me hablaban de que por qué yo había eh, cuestionado a su jefe. Entonces, que les dijera por qué, qué me, provo me, me provocó hacerlo. Pero te lo estoy narrando de la manera más simple para evitar con vos y en este programa utilizar adjetivos peyorativos, es decir, que descalificaban cualquier acción de un joven a sus 20 años, como, eh, como lo viví ese 16 de mayo, y así también eh, utilizaban una que otra palabra soez es, pues, para referirse a ese momento, porque lo que ellos dejaban entrever, por supuesto, es que asocian a Daniel Ortega como el Estado de Nicaragua entonces porque me insistían mucho porque yo le había faltado el respeto al Estado de Nicaragua porque yo había agredido a, a Nicaragua porque yo había cuestionado a Nicaragua entonces eh, ahí encontraba comentarios y obviamente dentro de sus interrogatorios que mayoritariamente fueron en la madrugada me sacaban en la madrugada como cualquier otra hora pues pero aprovechaban la madrugada para, para tenerme eh, más de dos horas en un cuarto pequeño de interrogatorio, que solo había un abanico de papalote, una luz, una mesa y dos sillas. Eh, y uno de los oficiales, recuerdo que fue el segundo interrogatorio el que tuve, me dice, todo lo que hiciste, vos lo mínimo que, que mereces es que yo te tenga colgado del techo. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque el comandante es misericordioso. Esa fue... La primera reacción La primera. del interrogador. Uh -huh. eh, cuando vos decís que hasta te dejaron imposibilitado para poder caminar, Lester, eh, específicamente qué fue lo que te hicieron, los golpes hacia Mira, qué parte de tu humanidad eran, te, eran masivos, constantes, numerosas cantidades de personas, ¿cómo fue exactamente? Yo tengo que referirte que después, ojo, oh, después del portón de Dirección de Auxilio Judicial lo que conocemos como en, en la ciudadanía, ¿no? el nuevo chipote o el chipote, eh, a mí no se me agredió físicamente. Muchos, y me lo decían en los interrogatorios, cuántas ganas tendríamos, pero esa no es a la orden de pegarme. Pero era de manera deliberada. La estrategia de intentar quebrarme a cualquier costo. Es decir, psicológicamente. mental. Psicológicamente, sí. emocional y anímicamente. Es decir, era constante. ¿Qué te decían para quebrantar tu psicología? Bueno, lo primero, lo primero era que yo no tenía ningún artículo de aseo personal porque mi madre. No, no, había, ni, no se había ni presentado al portón de dirección de auxilio judicial. Por cuatro semanas yo no tuve ni pasta dental. No tuve medicamento de prescripción, los cuales yo tomaba. Eh, no me permitieron al menos, al menos, un cambio de chinela de la casa. Por más de cinco meses. Eh, por 30 días perdón, por 40 días comí con los dedos estoy hablando de un poco de condiciones que nos hicieron porque me recibió una celda de tortura psicológica lo que se conoce como una celda de castigo que es de dos por dos en la que estaba el cronista y periodista deportivo Miguel Mendoza con él estuve yo, más de 75 días. Y en esos 75 días fue la mayor prueba de fuego que creo haber tenido con el silencio, con el aislamiento y con las múltiples entrevistas que ellos le llamaban entrevistas, pero eran interrogatorios. ¿Por qué? Porque ¿Qué a mí no se me permitía hablar. A mí no se me permitía hablar en celda. A mí no se me permitía rezar. A mí no se me, pilla, no se me, me permitía cantar, silbar. Eh, cuando yo salía a los interrogatorios, me llevaban preguntas absurdas, como de cuánto dinero eh, me habían pagado por haber faltado el respeto a Nicaragua. Luego llevaban supuestamente pruebas de cheques desembolsados a mi nombre. Y nunca conocí los cheques, nunca me los mostraron. Eh, Posteriormente a eso hablaban de que mi padre estaba culpándome de lo que yo había hecho con él y de que a raíz de mi captura Nicaragua habían, habían contestado a Nicaragua la exigencia de que yo era el responsable de los más de 350 asesinados por la dictadura. Que si yo no hubiera hecho eso en el diálogo, Daniel Ortega no hubiese dado la orden del vamos con todo. Entonces, uh -huh. eh, luego hablaba de que toda la. Crisis que las... era culpa. Uh -huh. Bien. Esas condiciones que me presentás porque me llama la atención, ¿verdad? Bueno, después de que ya te pasan a las celdas de auxilio judicial, decís que no te golpearon. El maltrato era psicológico, bien lo estás mencionando. En su momento dijiste sí que eh, no podías caminar, que estabas imposibilitado. ¿Hubo alguna tortura que te haya imposibilitado eh, hasta ese punto de no poder caminar? En septiembre del año 2021, uh -huh. eh, yo pedí que un médico me revisara, porque yo no podía uh -huh. caminar, no me pude levantar en un día de la litera. Eh, uh -huh. Todas las agresiones físicas, yo las viví desde el portón de mi casa hasta el portón de Dirección de Auxilio Judicial. Pero creo que el, el simple hecho, la decisión de que a nosotros no nos permitían sol salir a un espacio abierto por más de un mes, eh, llevó a que, a que yo desarrollara una patología hasta este momento desconocida. Porque hablaban de que era una inflamación en el nervio ciático, pero yo no estaba recibiendo me, eh, medicina específica o, o atención especializada para lo que me estaba sucediendo en la pierna. Yo no podía caminar. Uh -huh. Yo tenía un problema lumbar. A mí no me permitieron una colsoneta a pesar de que se las pedí. Después de 180 días me hicieron el cambio de una colsoneta que era la mitad de mi cuerpo y casi una pulgada de ancho. Entonces yo dormía prácticamente en la loseta. ¡Wow! Qué impactante. De, de todo ¿Cuál ese, es ese momento. de condiciones que sí, yo sí encuentro una, una razón. Si no las ordenó Daniel Ortega, las hacían de corazón aquellos que cargaban resentimiento y odio sobre mí. Uh -huh. Correcto. Entonces, todo eso... Ese momento que te marcó en esa cárcel, que... ¿cuál sería? Ese este momento que te marcó, que te marcó eh, trágicamente en esa celda, que quienes han pasado por ahí la describen como lo peor. Bueno, eh, en los más, de, los más de 80 días sin saber de mi madre. Mm -hmm. Más cuando ellos hablaban de que mi madre le iba a pasar algo por mi culpa, más de que mi madre no se había presentado, más de que yo no tenía cosas que me dieran una señal de que mi madre estaba bien después de la captura. Bien. Entonces me decían que todo lo que mm -hmm. le pasara a mi madre iba a ser mi culpa. Y resulta... Esa era la tortura que... psicológica entonces con la que te dañaban. Sí. Por, por ejemplo, mi padre, sí. mi, mi padre, mi padre se estaba molesto y había hasta separado se había separado hasta de, es decir hicieron unas novelas para, para intentarme quebrar eh, pero que yo estaba muy convencido de quién me había dado a luz claro. sabía muy bien quién es mi padre es decir yo sabía quién es cuál claro. es la fuerza de mi madre posiblemente no la dimensionaba en el en el momento en el que ustedes lo vieron Cómo ustedes vieron a mi madre eso yo no lo dimensionaba porque nunca había estado en una situación como esa pero lo que sí yo estaba seguro es que mi madre no me iba a dejar solo eh, y resulta que eh, eh, yo quería referirte que estar en una celda de castigo, donde no tenés noción del tiempo, donde te es prohibido saber la hora y donde no sabes qué pasará mañana y cuál va a ser la decisión, porque yo te lo describo como autómatas. Y muchas veces me dijeron, nosotros ahorita tenemos la orden de no tocarlos pero mañana todo puede cambiar. Y si a mí me dicen claro. que los tengo que golpear. Me dice uno que los tengo que matar. Lo hago, porque es una orden. O sea, a tal punto llegaban, llegaban los oficiales de que si nos daban la hora, al siguiente día ya esos oficiales no llegaban. Entonces ya estaban sancionados, porque como había cámaras por todos lados, ellos no podían interactuar con nosotros. Entonces muchos lo hacían a escondidas. Eh, como saludarnos, imagínate, un buenos días. Y nosotros lo hacíamos por, por, por, por educación. Decir, si alguien llegaba y saludaba, a pesar de que aquello estaba totalmente sellado, yo sabía que había alguien ahí tocando la puerta. Entonces, creo que el momento más difícil fue esa, ese aislamiento total del, de saber cómo estaba mi madre, qué estaba pasando en mi casa. Y lo otro que sí me tocó mucho, creo que es, es el día en el que he llorado, pero sin consolación alguna, fue el día que me enteré de la muerte de la mamá de Max Jerez, con quien yo había Bien. compartido mucho, digamos, con él a partir del 2018. Antes de eso no nos conocíamos. Y lo supe por otra persona. Yo no estaba cerca de Max, ni en el mismo pasillo. Estaba, él estaba en otro, yo estaba, yo estaba más largo. Eh, y recuerdo cuando alguien gritó, Murió la mamá de Max recientemente capturado en este caso fue Irving Larios, que reciente, el mismo día que fue capturado lo llevan a la celda y él como puede, lo llegaron a callar, lo amonestaron y lo sancionaron después de eso, pero, pero él gritó y dice, díganle a Lester que la mamá de Max murió. Creo que ese día es en el que no he tenido consolación. Unos días más tristes de mi vida. Eh, porque eso no, no, no, no quería este? ni, ni acercarme a dimensionar claro. el sufrimiento de, de Max. Claro, momentos difíciles. ¿Cómo hacías para y, pasar las horas, eh, los días? Eh, ¿cómo te bueno, no hay, obviamente sabemos las, la, las condiciones en las que ustedes estaban, pero ni Biblia le permitían, decía uno de los... Este, eh, que estaba prisioneros, pero ni luz, tenían ni nada. ¿Cómo hacías, Lester, para eh, la mente mantenerla ocupada? ¿En qué pensabas? ¿Qué te imaginabas en el momento cuando eh, pensaba terminar ese encierro tuyo? ¿Cuándo los pensaba liberar? ¿Qué pensabas o cómo ocupabas tu mente? Mira, yo creo que fueron momentos difíciles porque reinaba la incertidumbre. Un mm. detenido común puede entender que ha cometido un delito, que está siendo amonestado por eso y que va a tener que cumplir una pena. Pero en mi caso no era así, yo estaba muy consciente de mi inocencia. Por tanto, era una incertidumbre levantarte un día e imaginarte cómo, es, cómo había amanecido la pareja ese día para que tomaran una decisión favorable hacia tu vida, es decir, que, que nos liberaran ese día. Porque yo entendía que al final iba, iba a desencadenar esto en una decisión política. Es decir, eh, condenas hacia presos políticos, muchas o sea, veces son incumplibles. No se realizan, claro. no llegan a su cometido, porque son decisiones políticas. Pero si vos le preguntabas a todos los oficiales y te decían, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Que ahora tenés que pasar más de 10 años preso y todo eso. Entonces, eso, eso te, te, te atribula de un momento a otro porque vos estás dependiendo del criterio, de la luna, del pensamiento, de las emociones de dos personas. No estás ante un Claro. Estás ante dos personas. Entonces, el día, el día se te hace eterno. El día se te hace eterno porque te levantás bajo un mismo, bajo, bajo un mismo ciclo y seguís viendo una puerta enfrente tuya a la cual no podés abrir. Eso te llena de, de una incapacidad total y de frustración. Pero te digo algo, mi fortaleza fue mi fe. Restablecí mucho conmigo mismo en el tema de la fe. Eh, seguido de eso, todos los días me levantaba motivado que estaba planificando mi tesis para realizar mi maestría o mi doctorado al momento de salir, porque yo había terminado mi, mi, mi carga de estudios en mi licenciatura. Así que yo estaba seguro que no me lo entregaran a mí, se lo robaran y todo, pero yo ya había cumplido con mi eslabón de licenciado. Hablo del título. Sí. Pero luego de eso, yo, yo siempre te digo, y hoy, y hoy me presento ante vos y ante los amigos y amigas oyentes y televidentes que nos vayan a ver en este momento, es que soy un frenético desvivido por estudiar. Siempre me ha motivado eso. Sí. Siempre me ha motivado el estudio y siempre me gusta hacerlo. Entonces, todos los días... Para, que, para hacer que mi mente no se dañara, recordaba eh, momentos de mi infancia, mi primer recuerdo, eh, recordaba a mi familia en todas sus características, momentos que hemos vivido, familiares que son, tal vez son cuarto grado de consanguinidad, quinto grado de consanguinidad, y ahí estaba recordándolo. Y lo otro que me motivaba era el hecho de pensar en mis estudios, mi carrera. Pero eh, bajo una conciencia, todo esto que lo estoy planteando, bajo una conciencia de esperanza en mi generación, en los jóvenes nicaragüenses. Porque la esperanza para mí era tener los pies sobre la tierra, es decir, estar consciente de mi realidad, mi realidad era una cárcel, pero yo estaba convencido uh -huh. de que no necesariamente con la política, pero todo joven que se levantaba día a día, convencido que Nicaragua debía cambiar, era para mí... Intrínsecamente un impulso para continuar, porque yo sabía que había una generación dispuesta a que Nicaragua debía cambiar, y no necesariamente que se involucraran en política, pero es que todos los días que acumularan ese hartazgo con, sobre el sistema, y me llenaba de pesar, por supuesto, darme cuenta que había en el país fuga de cerebro, que estábamos desaprovechando mano de obra, etcétera, Entonces, y que a los jóvenes no nos permiten cumplir nuestros sueños en nuestro país, nos obligan a ir, todo eso me llenaba de preocupación, pero nunca me, me, me pudieron robar la esperanza de creer en la juventud nicaragüense que sí tiene toda la capacidad para cambiar Nicaragua. Lester, llega el momento de la liberación, a todos los toma por sorpresa. Eh, ¿Cómo fue tu caso particular? ¿Qué te dijeron? ¿Hubo uh, hasta ese último momento represalia contra vos? Te, te aseguro que la represalia dejó de existir hasta el día, hasta el momento, el instante que me bajé del escalón del, del bus. Imagínate que estaba dormido. Ese día me habían dicho que me iban a mandar a la celda de castigo porque me encontraron uh -huh. saludando al de la celda de enfrente. Es decir, que me iban a mandar nuevamente a la celda pequeña. Y me acosté molesto. Me acosté molesto porque yo sabía que eran capaces de hacerlo. Ya lo habían hecho. Uh -huh. Bajo una sanción, bajo característica de sanción. Entonces me dice una de las oficiales que estaba custodiando. Mañana le digo a la jefa para que te muevas a las celdas de castigo. Y yo me acuesto molesto porque yo dije, ve, me van a regresar ahí, me van a quitar mis bebidas, que mi madre me trae con mucho esfuerzo. Eh... Entonces estaba pensando en eso, me acosté molesto, temprano, solo pasó el aseo y me fui a acostar. Resulta que a lo lejos escuché el grito que decía Lester. Entonces yo me levanto, pero me levanto sonámbulo todavía. Sí, entonces yo asustado. le digo, sí, ¿qué pasa? Asustado, pero yo asustado. Y comienzo a escuchar en el pasillo un ruido y un alboroto no antes visto. Y uh -huh. recuerdo que me dicen, a ver, dame el uniforme y pónete tu ropa, y yo lo primero es, ¿eh? eh, voy para mi casa, uh -huh. me pongo la ropa, me pongo la ropa, y en eso yo no me he puesto la camisa todavía, estoy en pantalón con mi zapatilla, eh, y recuerdo que llega eh, uno de los altos comisionados de dirección de auxilio judicial, y me dice, ¿no te has puesto la camisa todavía, Alemán? Entonces le digo, es que no sé para dónde vamos, me dice, no te puedo decir para dónde vas, porque me comprometo, ni yo sé para dónde vamos. Pero me dice, lo que sí te voy a decir es que te pongas elegante y que no te lleves nada. Entonces le digo, uh -huh. ¿Y, pero ¿cómo? Yo creyendo que era de madrugada y a uno de los uh -huh. oficiales que está en el pasillo le digo, oficial, ¿qué hora es? Me dice, no te puedo decir. Se va. Regresa, pero cuando me dice, me dice son 10 y 40, no le digas a nadie. Y se, y se va, como corriendo. Entonces, en eso uh -huh. todo el mundo está cambiado, aquella sensación de que me piden el uniforme, pero también me piden la chinela. Entonces yo dije, bueno, esto es una aparición, esto es un circo más, nos pueden llevar al, al juzgado, nos pueden llevar a los tribunales para una aparición, para que alguien nos vea. Ortega nos va a decir cuatro cosas, eh, hasta imaginándonos por la hora. De repente nos sacan y dicen, no, no, no salgan con la cabeza hacia abajo. Caminen normal, y primera vez que eso pasa. Entonces salimos, uh -huh. pero habían, habían cosas que no coincidían con liberación. Porque nos dicen que nos van a poner las bridas. Decir, vamos a ir esposados. Entonces yo dije, ok, si voy para mi casa, ¿por qué me vas a esposar? Ahora no me estás pidiendo que me lleve nada. Yo tampoco me lo llevaría. Si me decís que voy a mi casa, poneme en el portón y me voy caminando. De repente uh -huh. hay unos buses afuera pero es un despliegue militar, bueno, policía, pues todos los efectivos de la policía. Pero eso era sin igual. Es decir, yo creo que ni el Chapo se ha dado el lujo de estar tan contado como nosotros. Pero era, era un nivel de, de, de, de operativo en el que habían nueve buses eh, y estaba como una especie de reagrupación porque vemos a los que estaban en casa por cárcel. Los buses van tapados. Entonces, bueno... Vos no veías, pero yo sí tengo muy buena retentiva y orientación geográfica para saber dónde estoy en Managua. A mí no, a mí no me van a perder. Entonces, eh, aunque iba totalmente sellado el bus, vienen y nos gritan los que iban adentro. Por eso es que te digo que continúa la represalia, aún en el bus. Nos pedían que yo no podía hablar con nadie, eh, que no podía eh, este, estar viendo hacia la ventana. Entonces, que tenía que ir con la cabeza hacia abajo y las manos donde la pudieran ver. Entonces, eso es lo que a mí no me hacía juego de ir a casa. Entonces, lo que por un momento entonces todo me pareció indicar que era que íbamos para la modelo. Que iba a haber un traslado a la claro. modelo. Y yo dije, si me trasladan a la modelo, yo creo que ahí la orden ya es distinta. Ahí sí me van a matar. Eh, porque fíjate que es una especie de enterarnos con el tiempo, ¿no? el, el, el plan maquiavélico de, de diseñar dirección de auxilio judicial para nosotros, para razones políticas, porque es que es, es exactamente instalaciones totalmente aisladas y de claro. prácticamente máxima seguridad imagínate que nunca se pudo filtrar un papelito nunca se pudo filtrar una pulserita porque cuando subimos al avión veo otras personas que vienen del, del, del sistema penitenciario nacional a modelo y vienen con sus cosas vienen con su biblia, con su rosario condiciones hostiles posiblemente más hostiles en las que estábamos nosotros eh y definitivamente realidades más crudas, ¿no? porque hay personas que tenían más tiempo, eh, personas que estaban por delitos comunes, etcétera Que a mí se me llenó el pecho de emoción al ver que estaban llegando eh, personas por las que habíamos demandado su libertad en el 2020, en el 2021. Uh -huh. Y verlos ahí uh -huh. era emocionante, pero sí, como lo describías, es, es un mal sabor. Porque por enfrente yo tengo la libertad, que es una pista y un avión, pero por detrás estoy dejando mi vida, estoy dejando a mi madre. Entonces, cuando salimos de dirección de auxilio judicial, los buses se enrumban hacia la carretera norte. Eh, de repente ya voy asustado porque ya no hay un auditorio o algo así donde podamos tener una reunión. Todo indica que es para la modelo y de repente en el portón número 4 de la Fuerza Aérea entran los buses. De repente, eh, al momento que me toca bajarme a nivel, después de haber firmado una esquela que decía que por mi voluntad yo dejaba Nicaragua, eh, bajo del bus, los de la DOE me están rodeando todavía, y recuerdo que el cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Norteamérica en Managua me dice, Ministerio Alemán, bienvenido a la libertad. Y eso prácticamente fue como un parte agua, porque en ese momento que ese hombre dice eso, los agentes se... Se retiraron pues, los oficiales. Se me retiraron del lado. ¿Qué y ya pude caminar cojeando, cojeando. Todavía. Eh, nunca creí que iba a experimentar en la vida el valor de la libertad. Nunca. No es, no es hablarlo. No es decir... Lo lindo que es ser libre, es vivirlo. Saber que mentalmente reaccioné con ganas de correr. Con ganas de correr, pero bajo una sensación no de huida. No de reencontrarme conmigo, con el que había dejado pendiente. Había muchos sentimientos Porque... encontrados. Sí. Yo creo que demasiado, por un momento te digo, eh, creo que es la primera vez que lo menciono, hasta pensé firmar o no firmar, porque esos segundos, esos instantes, lo que a mí me preocupaba era a mi madre, porque si no me dejaban ver a mi madre, pues permitirle a mi mamá. El, el la salida, el, un, un, una, un, una oportunidad de verme, yo sentía que eso sí me iba a matar. Lo que no iba a lograr la cárcel, eso sí lo iba a lograr. Uh -huh. Y entonces, eh, esa sensación, lo primero que me hizo fue pensar en qué me hubiese dicho ella en ese momento. Uh -huh. Y yo sé que mi madre me hubiera dicho firmar. Entonces, eh, firmé. Firmé con toda la tristeza del mundo, pero es te digo, por, frente, por enfrente yo he yo dimensionado lo que era la libertad. Cuando claro. subo al avión, eh, eh, está ante, es lo más, lo más también bochornoso y de pena ajena, es que Ortega se comporte como un malinchista. Porque mientras a personas de otras partes del mundo que son perseguidas, eh, perdón, que son buscadas, que son circuladas por... Por, por, por Interpol, por, por la DEA misma. Eh, en nuestro país obtienen refugio. Todo el goce de derechos a nosotros nos estaban expulsando fuera de ese, de ese palmo de tierra que tanto amo. Eso, eso, eso, eso, eso para mí pues, me parecía bochornoso, ¿no? porque yo sí amo a mi patria. Y yo quería estar libre en mi patria. Entonces, pero, pero definitivamente, ¿no? Todo lugar es mejor que estar en esa celda 2x2 o en la celda 3x4, que es la de barrote, un poco más abierta. Definitivamente todo lugar es distinto porque, bien lo decía, nosotros no tuvimos, pedí un libro y lo que me dijeron era que para mí un libro era peligroso, eso me dijo un agente de interrogatorio. Si te damos un libro, eso es un peligro para vos, para nosotros. Si te damos un libro a vos, para nosotros es un peligro. Eh, la Biblia no fue permitida. Orar no era permitido. Y aún así lo hacía. Es porque la fe es inamovible cuando la vivís, cuando la sentís. Por tanto, salir 6 y 15 de la mañana, ya podía yo estar sobrevolando el Solotlán. Y le prometí a Nicaragua que iba a volver con la misma honra en la que significaba salir de ella, en ese día, ese 9 de febrero, con la misma honra iba a regresar a ella. Qué tristeza Lester, sin lugar a duda lo que, el testimonio que nos está brindando, muchos sentimientos encontrados, yo estoy segura que las personas que van a ver esta entrevista van a sentir ese mismo sentimiento que yo, igual como ciudadana nicaragüense y como periodista. Pero bueno, Lester, ya estás, como te han dicho muchos, en el país de la libertad, de, de manera iridulce, como te decía al inicio, porque eh, no fue una libertad total, sino que también los despojaron de sus derechos, eh, bueno, y etcétera, etcétera. Pero Lester, bueno, se viene otra etapa en tu vida. ¿Qué pensás hacer ahora? Antes de tu captura, eh, después del 2018, eh, te congregaste o te uniste a una asociación política. ¿Qué pensás hacer ahora? ¿Pensás retomar lo que estabas haciendo antes de tu captura? Eh, ¿Cómo es el panorama actual con todo lo que está pasando? La coyuntura nacional que nos hace entrever que el régimen está cada vez más acorralado, eh, tiene encima a los organismos internacionales, no tiene aliados. Rusia está enfocado en la guerra con Ucrania, su principal aliado. A China no le interesa cooperar con Nicaragua, se ha quedado solo. Hay quienes consideran que no llega ni el 2026. ¿Cuál es tu perspectiva y qué vas a hacer a partir de ahora que ya estás en la libertad? Ya es, es totalmente lleno de incertidumbres porque el estatus migratorio aún en Estados Unidos eh, sigue sí, es incierto. Es un parol humanitario, pero hasta este momento no ha habido más, mayor respuesta sobre un permiso de trabajo, por ejemplo, el, el seguro social o el social, como se conoce, porque esos son dos, dos documentos vitales, es decir, ¿cuál te podría yo decir mi urgencia...? primaria en este momento, que hay ¿ok? trabajar para, para poder uh -huh. tener eh, una fuente de ingresos y, y poder apoyar a, a mi familia y sobre todo mantenerme en este, en este estado. Eh, seguido de eso, la atención médica que necesito y que requiero y que no la he podido obtener porque pues, ya las especialidades son, son más costosas. Seguido de que te lo voy a poner... Tal cual, ¿no? Mi meta es el estudio, es el estudio, es uh -huh. el estudio y sobre ello estoy enfocando mis energías. Así también, paralelo a eso, no desatender que nos hace falta, nos, nos hace falta muchos pendientes. Como cuáles, ok, alcanzar la libertad de los más de 39 presos políticos que aún continúan uh -huh. en Nicaragua uh -huh. eh, y que siempre obviamente, es obviamente relevante mencionar eh, a nuestro obispo, un señor Rolando Álvarez, eh, por quien vivo la desesperación de no saber dónde está, eh, las condiciones en las que lo tengan, dónde lo tienen eh, y cómo puede sentirse. Se un hombre fuerte, pero no es suficiente para cuando una familia está angustiada. Entonces creo que eso, esa, esa desesperación también se vive en medio de esta incertidumbre. Eh, y lo otro es alcanzar, porque no es definitiva, habernos desterrado a más de 222 presos políticos, la liberación para Nicaragua. Eso, mientras esté pendiente eso, así también compuesta justicia, de justicia a las familias de las víctimas que fueron arrebatadas de la mesa de sus hijos, de la mesa de sus madres, de la mesa de sus cónyuges, la mesa de sus hermanos, sus hogares, mientras esté pendiente la respuesta de justicia a Nicaragua, no puedo yo decirte que voy a descansar de una causa que es justa, ¿no? porque Abril no ha ¿Cómo muerto. ¿Cómo pensás hacerlo? ¿Cómo pensás hacerlo tanto, para retomar esa lucha? Eh, ¿De qué tanto, forma, verdad? Que... Eh, ¿Reinventarte, por así decirte? En este, en, exacto, porque en este, en este momento lo primero es evaluar con quiénes contamos. Es decir, ha pasado, ha pasado muchas cosas en más de 20 meses en lo que hay personas que se han tenido que mover. Hoy tenemos el reto... De poder eh, aglutinar, conversar, crear puentes con los jóvenes que están dispersos por el mundo y que estén interesados en hacer política. Eh, y eso es una, una visión que tenemos. ¿Estás interesado vos como.? interesado como en crear a... alguna agrupación política, Lester, o alguna agrupación estudiantil para liderar o hablar bueno, de política? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué pasó? ¿Te has reunido, por ejemplo, yo yo con es, el día claro. del C4L? Uh -huh. yo, he, yo he estado y he, y voy a, y he continuado y voy, estoy ahí y voy a continuar con AUM, que es la Alianza Universitaria Nicaragüense. Exactamente el propósito de la, de, la, de la organización, en este caso un movimiento joven, era que nosotros para el 2021 estábamos eh, alcanzando a la juventud nicaragüense de, de cualquier realidad, no necesariamente solo política, eh, estudiantil, perdón. Ahora el, el, el, el objetivo es alcanzar a los jóvenes, pero ahora donde se encuentren, a nivel mundial, en, en la dispersión que hemos tenido como jóvenes nicaragüenses que habíamos, y habíamos hecho política hasta el 2021. Eh, en temas de organizaciones partidarias como tales, yo no lo tengo definido, es decir, nunca tuve una afiliación partidaria más que sí una alianza que hubo hasta el 2021. Por tanto, creo que en este momento lo importante eh, como jóvenes es fortalecernos y sobre todo esa pregunta que yo te decía, ¿con quiénes contamos? Porque la organización es clave ante cualquier salida ordenada que se le presente a Nicaragua. Y lo que sí, yo te puedo decir que la organización en la que estoy, en la que siempre he creído y en la que he estado al frente también, eh, cree... Y estamos convencidos de que vamos a ser parte de aquellos que le presenten en Nicaragua una alternativa real para alcanzar su libertad, ¿Cuál va a ser el dentro de el primer una salida ordenada. Dentro, ¿Cuál va a ser el primer paso que vas a dar dentro de la organización, una vez que ya logres, como mencionabas, concretarlo, lo principal, lo esencial que ahorita es establecer o restablecer tu salud, por ejemplo? Bueno, en estos días lo que he estado es buscando cómo sanar con mi familia, hablar con ellos, con los que no había podido hablar por, por meses. Y dentro de la organización no nos hemos detenido en este momento por mantener una, una denuncia sobre las condiciones en las que se puede encontrar un señor Rolando, así también en las que estén sí. otros eh, nicaragüenses también presos políticos. Pero la primera, la primera acción creo que es una, es una reunión y, y que, donde ya hemos coincidido de con quienes estamos y quiénes estamos dispuestos a continuar dentro de la organización. Que por suerte, es eso, esos jóvenes que, aunque salieron de Nicaragua, no, no, no se han olvidado de Nicaragua. Y quienes están en Nicaragua, a pesar del silencio que pueda significar mediáticamente, no han dejado su resistencia de una u otra forma. Es decir, Daniel Ortega está más claro que yo que en las universidades, que en las instituciones del Estado, que en los barrios, en las comunidades, en los caseríos hay oposición posición a su régimen. Por tanto, sí. eso es una ganancia eh, que tenemos entonces que aprovechar y capitalizar como organización juego. Correcto. Para finalizar, Lester, sabemos que el tiempo es limitado, tener varios compromisos, más bien te agradecemos por acompañarnos y habernos aceptado esta entrevista. ¿Qué le dirías a Daniel Ortega si lo tuvieras de frente a tu verdugo, verdad, dentro de estos días de cárcel? A ella y a su esposa Rosario Murillo, que los enfrentaste ya una vez en el 2018. Bueno, creo que la, las palabras del, del diálogo del 2018 eh, no han sido palabras huecas en el tiempo porque sí considero que Nicaragua necesita superar la crisis y si la crisis significa a Daniel Ortega, por tanto el señor Ortega debe entender que es el, él es el inicio del problema. Eh, en medio de su radicalización junto a la, a la señora Rosario eh, este es el momento para que entiendan que no, con, no, no es necesario, no, es, no tiene caso ante las condiciones que están enfrentando, hacer de Nicaragua un lago de sangre. No necesitamos que Nicaragua siga derramando sangre por una madre que llora a su hijo, por un padre que extraña a su hijo, por hijos que están llorando a sus padres o a sus madres porque se están orillando, al exilio, por razones políticas, económicas, sociales. Por tanto, entiendan, no hay que hacer agua, un territorio en el que solo ustedes tengan lugar. Porque si es así, como ven, el mundo, esas son las respuestas que el mismo mundo les ha dado, dejarlos solos, aislarlos y cada vez condenar su actual Es decir, en este momento, las peores personas consideradas Dentro de Nicaragua son aquellas que han hecho sufrir a más de 6 millones. Por tanto, no siguen haciendo sufrir a Nicaragua. Muchísimas gracias Lester Alemán por habernos acompañado aquí en Darío Noticias agradecemos nuevamente esta entrevista y te deseamos mucho éxito en tus proyectos y que logres restablecer tu salud, que es lo más importante para los seres humanos. Como dice al inicio, Lestra Alemán es un estudiante icónico, él se vende siempre como estudiante, pero ya ustedes lo escuchaban, ya él es un licenciado en la comunicación social, eh, se volvió icónico porque tú, agallas hizo en el momento preciso lo que quizás no todos tuviesen, eh, hubiesen tenido el valor de hacerlo, enfrentar a Daniel Ortega y pedirle que se rinda, pero no solamente por ese liderazgo que logró posicionarse durante ese momento, sino también por su inteligencia y sagacidad para salir al frente en medio de esta situación que vive Nicaragua, para instar a los jóvenes a incursionar en la política y de esta manera reconstruir una nueva Nicaragua democrática. Estuvo con ustedes, Iris Castillo, les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Nos vemos.